Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Tenemos acá algo para mostrarles bastante interesante. A la cámara que se ubique en la pantalla. A esa hora pocas personas andaban por las calles. Llega, es una novela de Liana que estamos trabajando aquí, y llega una chica con el carruaje a este, una, una ciudad y la va describiendo. Bueno, una expresión que me pareció un poco más adecuada era esta a esa hora había poca gente por las calles ¿eh? directamente mucho más natural que el hecho de andar etcétera pero qué es lo que pasa bueno ustedes habrán notado usamos dos palabras que siempre las estamos buscando el verbo ver siempre decimos que el verbo haber se puede exprimir es un verbo naranja y además la palabra gente pero muchas veces esas palabras son absolutamente necesarias acá por ejemplo para determinar una, digamos, descripción de lo más sencilla. Acá tenemos palabras que son completamente utilizables y uno dice, Marcelo siempre busca precisión en el lenguaje, aquello de la gente salió del lugar se puede cambiar perfectamente por el público salió del cine, bárbaro. Acá hay gente que anda por la calle y gente que anda por la calle tenemos dos palabras sumamente precisas. Una es la palabra transeúnte, Y otra es la palabra circunstante. Si yo quiero, entonces, vamos para acá. A esa hora había pocos circunstantes. Circunstantes son la, la gente que anda por la calle, que anda por ahí en algún lado. O, por ejemplo, vamos a ponerlo bien para que nadie me diga en el comentario, pues esto S antes de la N. Bueno. A esa hora había pocos circunstantes por las calles, ¿eh? Y la otra que se puede usar es esta, que es transeuntes. Transeuntes, irá con tilde, ¿no es cierto? Transeuntes, ¿sí? Va con tilde, ¿no? no. Profe, ¿sí? Transeunte, ¿transeunte? No, no, sí. Bueno, este, el tema es que estas dos palabras, muchachos, suenan como una patada en la cabeza, no sé si me explico ahora. ¿Eh? Una patada en la oreja derecha una y otra patada en la oreja izquierda la otra. ¿Cómo voy a poner? A esa hora había pocos circunstantes por las calles. A esa hora había pocos transeúntes por las calles. Es imposible que uno pueda llegar a, eh, por más que está empeñado en darle precisión a la palabra, al concepto, es imposible poner palabras así, ¿o no? ¿Ustedes qué les parece? Yo, honestamente, en este caso, prefiero la palabra gente. Es decir, siempre en el taller de corte y corrección nos guiamos por algo que es fascinante. Toda, toda corrección dependerá del contexto. Muchachos, este canal depende de ustedes. Pongan like, comenten, recomiéndenselo a sus amigos, escritores, y no tanto, y nos seguimos viendo en esto que en es el taller de corte y corrección. Hasta luego. Gracias, María. Vamos a cerrar, amigos, con una rotunda reflexión de don Juan Cristi. ¿Qué estaba diciendo acerca de la palabra gente? La palabra gente tiene la excelente característica de darnos la idea de que todas esas personas nos chupan un huevo. Sos un hijo de. Puta, Juan Cristi. Hasta pronto, amigos.